Para mis queridos hermanos, Señales de Vida. En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. Quien no espera señales de vez en cuando, para darse coraje y seguir andando. siento, doy señales de vida mientras espero, que me dé sus señales de vida el pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron. Los ancianos, las madres y los maestros, que ennoblecen la vida con cada gesto, nos confirman a diario con sus señales, que el camino es difícil pero es tan señales de vida como naciendo doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo canto hoy señales de vida como naciendo hoy señales de vida mientras espero que me dé sus sus benditas señales de vida el pueblo